personal, si no, si no lo considera. De hecho, creo que es hasta bueno también que hablemos un poco desde de la perspectiva de nuestro entorno, ¿no? De lo que vemos través sí, de sí. nosotros, de otros padres, las preguntas que suelen hacer y tal. Entonces, yo me gustaría que se tiraran ustedes a la piscina. Yo no sé si vieran un poquito por encima el guión de algunas de las preguntas o si ustedes les sugiere alguna en concreto y tal. Lo que sí que me gustaría es que, como la secuencia es que hemos lanzado dos retos con el móvil y con videojuegos, no sé cuánto de cercano a la realidad de sus propios hijos es esto, pero que priorizaran un poco en preguntas que tienen. Lo un poquito y me lo encima, por encima. Que me lo creí un poquito por encima, como te comentaba antes. La pregunta sí, pero lo de los retos no lo. Ah, no, lo que pasa es que La El reto lo verás al final. Claro. el ver del público. Entonces, yo le tengo un poco que. Bueno, ya sabiendo que a qué es lo que nos dedicamos, que es un poco eh, promocionar, sensibilizar y dar entre comillas consejos genéricos a las familias en acompañar en el buen uso de las nuevas tecnologías. No aislar de las nuevas tecnologías, que eso es muy imposible, pero sí acompañar en la medida de lo posible. Pues, que planteen ustedes si quieren? que ¿Qué con ¿Alguna pregunta en concreto? O yo voy lanzando algunas cositas que a mí me sugiere todo esto. Yo, yo. <coughs> como padre de, de, de un niño, de, de un chico adolescente, de 15 años, eh, yo, vamos, a mí el, el, tema, el tema de la información sobre todo me preocupa, ¿no? el, el, el manejo de la información, porque es, es tal el volumen que... Porque al, al final, al final oye, pues, eh, el, el que esté con el móvil y tal, pues son, son hábitos que, que considero que no son sanos, sobre todo si el tiempo que dedicas es mucho, pero me preocupa muchísimo también los contenidos. Es, decir, es imposible fiscalizar en todo momento que están viendo, si es capaz de filtrar, porque dependerá un poco de la madurez de, de cada momento ¿no? y, de cada, y de cada persona. Y, y eso, la verdad, que a mí me tiene un poquito... Me preocupa bastante, digamos, ¿no? porque, porque, porque uno, uno intenta orientarlos y tal, pero es que parece que no, no, no llega no, no llega a aquellos a, a de verdad si tengo esa sensación de que no llego a, a, a poder un poco guiarlo, ¿no? porque hasta yo me pierdo a veces, no, es tanto que yo me pierdo, me cuesta, sinceramente, sin duda. Hombre, yo sí que veo también, en... yo tengo niños de varias edades y sí que veo en las edades más bajas eh, un, un problema, lo que es la eliminación del juego del juego, pero como lo hemos conocido hasta ahora, como interacción social, como jugar con otro, descubrir, eh, enfrentarme a pequeños retos y problemas, pero de socialización con los demás. Entonces sí, esa es una parte que me preocupa en los más, en los más pequeñitos, porque ya se están limitando al uso de, sí. de las máquinas. Y nos estamos olvidando del juego como tradicionalmente lo, lo conocemos, ¿no? Es una de, la, de las cosas. Y luego, ya un poquito más eh, en edades más adultas, es como para ellos es súper normal esto. Sí, sí, sí. Ellos han nacido con esto, son los, los nativos en esto. A nosotros, yo me acordaba estos días de. Ahora, ¿quién nos dice a nosotros que vayamos y encendamos la tele? Eh, acercándonos a ella y que queremos cambiar de canal y que vayamos allí y subimos el volumen y vayamos estamos, lo hacemos todo desde el mando, es pues, un descubrimiento pues para que ellos han nacido en, en una era en la que esto es lo normal para ellos no para nosotros, nosotros no hemos tenido que darnos prisa en intentar ponernos al día y no lo conseguimos pero bueno sí. Eh... Son las dos cosas que, que veo, que realmente eso, nos tenemos que al día y por otro lado, sí, la sí, pérdida sí, sí, sí. del juego. Hay, hay una oferta ¿no? de todo a la carta y en el momento que quieras, ¿no? sí. Eso me imagino que tendrá cosas positivas y también tendrá sí, contraindicaciones, ¿no? Porque yo recuerdo estar toda la semana esperando al viernes por la tarde que, que echaron en un, un dos tres. Y era, y era un momento de, de, de cohesión familiar, de la familia, y todos salíamos y hablábamos, ¿no? Y al final. Es eh, complicadísimo. Yo pero, realmente. Y, y, y un, un dato curioso. Eh, con, con, durante el confinamiento, durante el confinamiento eh, jugué por primera vez a juegos de mesa. Hombre, había hecho una parchís algún ajedrez en algún viaje, y tal, pero que mi hijo llegara la tarde y, yo, bueno, ya está, no y poníamos el tablero del Monopoly y jugábamos en el Monopoly yo también y jugábamos en Monopoly y creo que el Monopoly no lo habíamos estrenado y ahí llevamos bastante, bastante, bastante tiempo en casa bueno, y, y fue algo, al final los móviles de aparte y jugábamos una partida en Monopoly durante bastantes noches es que yo creo que al tener cada uno un dispositivo o varios en la casa, lo que hace es que individualicemos la, la interacción, yo estoy estimulado eh, o sobreestimulado, sí. Sí. Eh, recibo estímulos constantemente en un videojuego, en una búsqueda, en cualquier, en, solo viendo un, un vídeo, una Ajá. canción, cualquier cosa, pero estoy yo conmigo mismo, ¿no? en sí. muchas ocasiones, ¿no? entonces cada uno está sí, sí, consigo sí. mismo y somos cuatro o cinco individualidades en, sí. la, en la casa. Y sí. lo que sí. hacía, como comentabas, el, el ver una serie, una película, un programa, era centralizarlo todo en, sí. en uno. Ahora no, ahora estamos sí. más divididos. La, la televisión antes era como un espacio de encuentro. De ahora es al revés unido a la inmediatez que tú comentas, ¿no? que a, a golpe de clic tengo cualquier cosa a, a, al instante, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Y muchas veces también repercute en el sentido de eh, esa tolerancia a la frustración, la capacidad de esperar, de demorar la gratificación, ¿no? De, porque, claro, como lo quiero ya y estoy acostumbrado a tenerlo a golpe de clic ya, me cuesta muchísimo. En la medida que eso se hace rutinario, se hace lo habitual, ¿Vale? que es un poco el, el arma de doble filo de sí, tengo que entender que ellos viven en una realidad distinta, como dices tú, Rosa, pero al mismo tiempo todo tiene sus pros y sus contras y tengo que, como padre o como madre, saber gestionar para maximizar beneficios y reducir al máximo lo, los riesgos. ¿no? El ejemplo que, que está dando en, acerca de la vorágine de información, mucha y inade, inadecuada. Y aunque sea adecuada en muchos casos, tampoco tenemos capacidad para gestionar tanto, sí, sí, sí. cognitivamente. ¿no? Eh, va aparejado un poco a esto también, ¿no? Y es un reto enorme. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 30 años que íbamos a, a la biblioteca a buscar información sobre algo que la tenemos a golpe de clic sobre la marcha, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, la perspectiva es pues, tener en cuenta que todo tiene sus riesgos, todo tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos. ¿no? Y que cada etapa educativa es distinta. ¿no? Cuando, cuando hablas de tu experiencia, claro, yo, yo me sitúo y tú te sitúas cuando tenías 15 años y ya estoy en un periodo evolutivo en el que mis padres no son tan referentes para mí. Sí, o sea, que sí. Lo que me interesa es encajar con mi grupo de iguales. Yo ya estoy la siendo más me autónomo, hizo. entonces acercarme a un chaval de 15 años cuesta bastante más, ¿no? Y a la medida que yo he sembrado adecuadamente, desde que son chiquititos hasta esa edad, pues tendré más probabilidades sí. de ser escuchado y tal. A mí, sobre todo, un poco como, como ya hemos entrado en calor, eh, esto me sugiere una pregunta que, que, bueno, que, que comentemos en general, de lo que percibimos, de nuestro entorno y tal acerca de, porque creo que es muy importante, el feedback que le damos nosotros como adultos, como padres, el ejemplo que le damos nosotros como padres cuando usamos, por ejemplo, el móvil. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, en casa, sí que tuvimos que hacer un ejercicio de reflexión eh, cuando le dimos el móvil a nuestra hija en pensar realmente eh, cuándo se lo dejábamos, cómo se lo dejábamos, pero también cómo lo usábamos nosotros. Porque no valía eso de, no estés con el móvil, pero yo sí estoy con el móvil. y, o, o, y no, Primero, porque es incoherente, es incoherente yo decirle una cosa, no la haga pero yo sí que, que la hago delante de ti además y, y bastante tiempo. Entonces sí que tuvimos que hacer un ejercicio de reflexión en casa y decir, bueno, a ver, ¿Qué hacemos? Y pusimos algunas pautas para por lo menos en esos espacios, en esas zonas y demás respetar el, el no uso de, de nuevas tecnologías o de, o de juguetes y demás para, para estar todo sincronizado. También hacerles entender que para qué es un móvil porque en un principio todos sabemos que el móvil era simplemente para comunicarte mediante llamadas o cuando llegaron los mensajes aquellos por los que tenías que pagar pero sí, no, sí, no, sí, estaba, sí. no no no no mandarlos sí pero no mandarlos porque subía mucho la, la cuota pero claro que hoy en día no solo se usa para eh, para eso es como juego, es como, es como trabajo, es como búsqueda, es un pequeño ordenador en tus manos. ¿no? Entonces, claro, eso también, hacérselos entender que a veces nosotros lo usamos para ese tipo de cosas, uh -huh. eh, mientras ellos a lo mejor lo quieren para estar jugando eh, videojuegos o cualquier cosa, de, de, o chateando con los compañeros que acaban de verlo. Mm -hmm. Incluso, a veces, en presencia de ellos, que se ha dado el caso también. Sí, no, en, en ese aspecto, fíjate que, que tenemos claro como padres que queríamos retrasar cuanto más se tiempo el, el acceso al móvil. ¿no? Porque, y, y el típico argumento, ¿no? Todos mis compañeros, no lo, lo típico, no porque ellos argumentaban muy bien. ¿no? Pero es que mi hijo además no, no, no escribía, ¿no? Una, una misiva pero vamos bueno, una... una pero muy bien enfocadas y con, muy bien argumentadas. ¿no? Y una vez tiene el móvil, surgen otras peticiones, ¿no? que tiene, quiere tener acceso a ciertas redes, pues no es posible, porque, bueno, te, tenemos que como, fiscalizarte, te, nosotros tenemos que tener acceso a qué contenido publicas. <risa> bueno, y, y entonces, claro, eh, ¿no? Oye, pues uno de los dos padres pues, está en paralelo en la cuenta, y yo soy que ya tiene 15 años, ¿no? y por ejemplo tiene Instagram, ¿no? yo por ejemplo no tengo Instagram no tengo Instagram, por ejemplo, y uno de los dos pues, pues instala la, la, la aplicación para atenderla, para él no tiene ni Facebook, tiene pues el, el WhatsApp, porque la verdad que es el más útil de todos, por lo menos para la familia, ¿no? Y, y, y la verdad es que eh, no hace mucho su hijo que tiene, porque lo, lo tuvo a los 12 años, un rey pues, hizo 3 tres años, 2 tres años, años y algo, y la verdad que... Mmm, Considero que no, que no es excesivo en comparación con otros, pero que, que tiene una dependencia eh, alta. Alta es decir, el, el, el hecho de, de no poder estar solo, sin, sin hacer nada. Es decir, si, si esos huecos que antes lo, nos aburríamos, pensábamos, o pensábamos, digamos, esos huecos ya no, no los tienen ya, le cuesta tener huecos de estar solo. Eh, ahí siempre tiramos del móvil. Si estoy aburrido, tiro del móvil. Y, y, y está generalizado. El, el otro día cogí la guagua, después de muchísimo tiempo. <ríe> yo hacía muchísimo tiempo que no cogí la guagua y tal, y, y me subo la guagua, y después ya tiene el conector USB en la guagua, me, de sí, transporte, sí. el global no, con USB. Sí, en leche. Sí, sí. Y en un momento dado, estaba, me quedé así, y miré a todos lados y estaban todos con el móvil. Pero absolutamente todos los que estaban a mi alrededor estaban con el móvil. A, a mí me marea cuando estoy con el móvil. ¿no? Y todos estamos en pues claro, es que es, que, Por es, eso es, que es una cosa súper generalizada. Sí, ya es difícil sí. decirle sí. a un joven, intenta hacer esto, sí. intenta hacer lo otro, porque sí. no es bueno, porque te puede perjudicar y demás, pues cómo lo hacemos si es lo que tenemos alrededor. Sí. Sí, Entonces, no claro, no, no se trata lo mejor de, de prohibir, sino sumarte al barco y, y, y saber para donde remar, sí. aunque a lo mejor se equivoque, sí. pero bueno, por lo menos intentarlo. Sin embargo, la recomendación que llegan desde eh, los especialistas ¿no? en, en neurología, en psiquiatría, en psicología, eh, con todas estas grandes dificultades que tenemos, que además utilizamos el móvil para casi todo, eh, sigue siendo una recomendación muy, muy recurrente, el que en la medida de lo posible, cuando ya estamos hablando de adolescentes ya jóvenes, eh, intentar dentro de casa o, o, o dentro de su rutina, más allá de las cuatro paredes de nuestra casa, garantizar a diario al menos un rato, al menos un par de horas de alguna actividad en la práctica de algún deporte, mientras están haciendo determinadas tareas del cole, qué sé yo, lo que se nos pueda ocurrir, ocurrir en Garantizar un momento de desconexión, un rato de desconexión. Evidentemente, esto no es la misma pauta que con niños. Con niños tienes que llegar a, un, a una cantidad de tiempo tope, porque neurológicamente está demostrado eh, cómo afecta negativamente. Y cuanto antes se inician, más riesgo. Más eh. ¿Vale? Sobre todo a edades tempranas, ya desde los servicios de pediatría, nos dicen que en la lo posible, los primeros años, cero pantallas. Y nos tomamos como juego el darle nuestro móvil a un niño recién nacido. No, no, no, muchos padres lo toman como un respiro, ¿no? exacto un respiro tranquilo. Pero a mí me llama mucho la atención también, porque como estamos hablando desde la perspectiva familiar, esa pregunta que sacaste tú, que la teníamos incluso en el guión, la has formulado de otra manera, de, es que yo soy el único que no lo tiene. Uf, me... ¿Cómo toreamos con eso? ¿no? Eso realmente eh, ha sido un problema, y lo sigue siendo eh, en muchos casos, como comentabas, en el ambiente en el que se rodea mi hija, uh -huh. y son apartadas, son ridiculizadas por no tener móvil eh, y usar a lo mejor la tabla. En, en el instituto, sí. por ejemplo, uh -huh. hay niños que no tenían móvil y bueno, llevaban la tabla para hacer su ejercicio y se reían de ellos por usar una tabla, que, tam que, que también es una nueva tecnología, pero eh, se ríen de él. entonces el, el pertenecer al grupo de iguales tan importante como es para ellos en este periodo preadolescente, adolescente y demás, encima se ve afianzado por esto. Uh -huh. Ha sido un problema y lo sigue siendo. Comentarios que... comentario recientes sí, sí. del de instituto donde, sí, sí. donde está mi hija. Yo incidir o sea... en, he querido decidir en la pregunta porque me parece desde muchos puntos de vista muy importante reflexionarla. Y yo les pregunto a ustedes, que se relacionan con muchos otros padres, ¿esa misma duda la tienen muchos otros padres? de que no quiero que sea el único que no... Al final, eh, eh, nosotros que, que, que creo que, que tuvo acceso al móvil tal de comparación con sus compañeros de clase, eh, él nos planteaba un, un, un escenario de, en el que era un chorrar, no yo soy el único, y después sabía que no era cierto, que había ciertos padres que estaban un poco en la misma dinámica ¿no? de retrasar el móvil, todo lo que se pudiera, es más... Eh, mi hijo ha estado eh, durante estos 2-3 años, periodos de tiempo sin móvil, por un momento dado, porque, porque había bajado su rendimiento en clase y pedimos que, que fuera el móvil. Igual no era lo más idóneo, pero bueno, eh, eh, eh, le dolía bastante, le duele. El eh, eh, título de restringas, el acceso, le duele. Eh, y, y no pasó nada, no pasó nada. Y, y llegó un momento en el que había días que no, no lo nombraba. Al final, creo que. La necesidad se la crean, pero llega un momento en el que, es que pueden no sé. estar sin móvil y se busca la vida para comunicar. Y, y, y yo le ponía el caso ¿no? y, y decía: es que Yo para hablar con tu madre y quedar con tu madre, llamaba a una vecina. ¿De ¿Sí? ¿Estamos, qué estamos hablando? Y puedes estar perfectamente. Sí, sí, sí, tú no puedes salir de clase, a los dos minutos llevar al compañero para pedir. No, no, no. Esa necesidad, es, ese tipo de cosas tienes que, que. Si sabes que no tienes acceso al móvil, a la comunicación, a esa. Y está tarde. Tienes que ser un poco previsor, ¿no? Entonces eso se lo ahorran, ¿no? Y se ahorran un montón de. Y entra en una fase.. De es decir, el móvil es una herramienta para ellos súper útil, porque vamos, les permite un montón de cosas, que, que si no lo tienen, pues tienen que ser más previsores, tienen que y no están, no están, no están, se han vuelto muy cómodos por, por, por claro. todo en general, ¿no? Claro, lo, cual, claro. lo cual no está tan mal, el, el, no. el esforzarte a ser previsor. Y... Claro, evidentemente. Entonces, ¿hasta un periodo de tiempo sin móvil? Y no pasa absolutamente nada, ¿no le pasa nada? No, ya es? lo normalizan. Bueno, tengo mami para estar pues se me rompió, porque no lo cuidé, porque que lo me han castigado, tal, cual... No pasa nada, yo veo al final creo que nosotros somos más eh, no sé si es, porque es, por empatía o sea, nos ponemos en el, en su lugar no me gustaría que mis compañeros se riesen de mí o que pensasen que es un picharro, no pasa nada y al final somos nosotros todavía mucho más condescendientes mucho más condescendientes con su, con su postura que, que, lo que, que lo que realmente es creo ¿eh? uh -huh. al menos en mi experiencia sabes que, yo creo que realmente no me preocupa tanto eso el que eh, depende se sepa buscar la vida de otra manera si no tiene el móvil porque se me ha dado el caso también, se le ha roto y ha estado con el tiempo sin usarlo y demás y ha tenido que ver otra manera de gestionarlo, sino me preocupaba bastante lo que es estos jóvenes que llegan a estas edades si han tenido una buena base o tienen una personalidad que, que sí, sepan sí, afrontar ese rechazo por parte de sus compañeros, esa burla sí. y demás, si sabe gestionarlo y sabe defenderse y demás, bien. Pero si no, sí, eh, claro. encima se convierte en otro problema. Uh -huh. eh, se ríen de mí, estoy marginado, no juegan conmigo. Están todos, voy a un cumpleaños, están todos allí con el móvil viendo cosas y yo sentado a un lado. Sí. Mmm, sí. Ese tipo de cosas es la que... Eso es curioso, ¿no? Están todos aislados, pero tú te sientes que está sí. desplazada. La que, es, que se que siente una... desplazada es la que no está... Sí, sí. La... la que no está aislada. La que no, es no su... está no. aislada, sí, es Realmente están todos aislados ¿no? y se sienten desplazados. Entonces, eh, si no, tenemos, no les hemos enseñado o no han aprendido estrategias para poder afrontar eso y poder defenderse o poder contestar simplemente a una frase que le diga a un compañero dañina o cualquier sí. cosa es, es duro, sí. es duro para ellos ya están atravesando una etapa en la que ni ellos mismos saben muchas veces sí, sí, sí. qué es lo que sienten sí, y duro. demás como para encima ser rechazados por los mismos <risa> que, que consideran en ese momento su, que no sus aliados la, ¿no? no cabe la menor duda que el elemento es tú tal, y pues en un momento dado se ve un poco disociado, de, de, de, del el grupo quedó aquí, yo no me enteré porque no tenía el móvil sí. y porque nadie se molestó en tocarme en la puerta, en venir sí. a buscar. Sí. Claro, y entonces él igual por ahí se, se tiene un poquito de, de, uh -huh. de, de miedo, ¿no? Yo quería rescatar esta reflexión de ustedes porque me parece que es el, eh, uno de los núcleos centrales que, que de manera compartida los padres tienen que tener que reflexionar. Eh, como bien dice Rosa, eh, a veces esa tolerancia a la frustración te hace más fuerte también, pero sobre todo a mí me llama mucho la atención, pongo el ejemplo clásico, ¿no? Eh, esto que se ha instaurado en poco menos de, diría que en menos de ocho años, de mi primer móvil asociado a la primera comunión como cultura que hace que muchos padres que tengan eh, tantas o más dudas como ustedes, por presión social, sabiendo que el resto de los niños van a recibir ese regalo de primera comunión, pasen por el agua. Eh, a mí me hace eh, pensar mucho, y, y tratamos nosotros desde el área de prevención de Irichen, eh, intentar generar reflexión entre los padres, de que muchísimas veces no es suficiente con lo que yo intento inculcar de puertas para adentro en mi casa. Que igual que los chavales hacen alianza y piña para conseguir lo que quieren, desde la perspectiva de los padres, yo voy a tener muchas más probabilidades de que mi hijo integre, que no es el momento, que no son las circunstancias, si yo genero alianza con otros padres. En la medida en que mi hijo siente que hay unos cuantos que sí no tienen móvil, pero hay unos cuantos que no. Sí, no se ve tan. No se, de se ve tan. Y nos estamos eh, acostumbrando, también por los ejemplos que ustedes ponían antes de la inmediatez, del estrés que vivimos, de tantas tareas, de eh, dedicarme a lo individual porque tengo mi propia pantalla. Dejamos de lado esa parte de conversación, de encuentro con otros padres, de generar alianzas, que nos ayudaría muchísimo para que nuestros hijos se autorregulen mejor. Que sepan que cada cosa tiene su etapa su momento es curioso porque es que además para muchísimos padres creo que el asistir a esas clases de, pre, de previas a la primera comunión con otros padres probablemente sí, es de, los, de sí. los pocos espacios de encuentro que puedan tener con otros padres sin embargo no lo miramos desde esa perspectiva ¿no? sería una buena herramienta para, para los padres retrasar todo lo posible Claro, porque desde luego la recomendación de los especialistas nos dice eh, que cuanto más lo podamos retrasar, mejor. Y luego, por otro lado, que me da la sensación de que que tenga móvil propio o no, en gran medida es una pregunta secundaria. O sea, lo primero que yo me debería plantear es, ¿para qué quiero que mi hijo use el móvil? Sí, sí, ¿Para qué está capacitado? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tipo de uso? Y cuando yo tenga esto claro, igual a lo mejor me doy cuenta de que si lo voy a fiscalizar un montón, como es lógico, porque tiene, por ejemplo, nueve años, tal vez con dejarle el mío media hora al día es suficiente. Sin embargo, se ha dado la vuelta a la tortilla y ya es curioso, ¿no? Porque muchos padres nos dicen que el móvil nuevo de última generación es para mí. Bueno, no, <risa> Eh, yo yo antes de eso, lo que, lo que tú comentas, primero hacer una, una reflexión de algo que me estaba acordando ahora, que fue cuando mi hija empezó en el instituto. Y el prim, primer día, visité, eh, reunión de padres y demás, y sale el tema, con la tutora sale el tema de, claro, el instituto decía que los niños deberían tener un dispositivo para poder realizar las tareas y demás. Y cuál fue mi sorpresa grata en ese momento, que saltaron algunos padres, que por qué que por qué tenían que estar llevando móviles, que por qué tenían y demás, y se estableció un poquito la conversación allí en clase, que por qué no primero tenían un, un periodo de, de ver, de enseñanza, de utilidad, de ver los peligros y demás, para después usarlo, y... Claro, la profesora pregunta y dice, bueno, ahora ya voy a trasladar esto a mí resto de mis compañeros, la preocupación que ustedes tienen como padres, pero me gustaría saber cuántos de aquí tienen dispositivos para traer, propios, para traer al instituto. Y no levantó la mano ni la mitad. Y claro, ella se sorprendió también. Digo, bueno, debemos ser los padres de una generación que eh, estamos todos... Informados no, e informados. No es, no, es no es lo habitual. Claro, no es lo habitual. Ella se sorprendió muchísimo. Ella se sorprendió muchísimo. Y bueno, con el paso del tiempo, casi todos tienen ya. Pero claro, es lo que mi hija me decía: ¿Cuándo voy a tener móvil? Digo, bueno, ¿cuándo? le explico, siempre le explicaba. ¿Tú sabes para qué es un móvil? Para comunicarse. Necesitas comunicarte. Con... No para llamar a lo mejor a mí o a sus amigas o Digo, bueno. Y le hacía ver que realmente no lo necesitaba. Entonces, ¿cuándo voy a tener un móvil? Cuando yo considere que tú lo necesitas. Por lo que te plante lo que planteabas ahora de, ¿para qué creo que lo necesita o para qué le voy a dar? Para jugar, pues hay otros dispositivos que eh, suplen eh, esa parte del juego para comunicarme, no sepas que si estás con un adulto. Yo, y en ese, aspecto, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro. Sí. Lo del instituto sí que me sorprendió, gratamente con los padres, que coincidimos un grupo bastante coherentes en ese sentido de intentar retrasar lo más posible sin abandonar una realidad en la que estamos inmersos, ¿no? bueno. En esa, bueno, eso sí, sí que lo comento después, pero yo tengo una, una, una anécdota muy curiosa. ¿no? Eh, es, antes dije que mi hijo tuvo el primer móvil a los 12 años, pero miento, miento porque el primer móvil que tuvo mi hijo, que fue temporal, fue en un viaje que hizo en Inglaterra cuando estaba pues, en el quinto de primaria. ¿no? Entonces, los padres, eh, por ese sentimiento de, de, de, de. que yo creo que, que, que es una tontería, ¿no? porque tu hijo está de viaje. Vas a hablar con él, te va a hacer mi caso, y siempre estará el profesor y estará la gente que se comunique contigo ante cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros le preparamos la maleta, yo todavía pequeño, ¿no? Lo que tenía que hacer, le separamos por bolsas, la ropa de cada día, no sé qué, no sé cuánto, tal, unas piezas de fruta para el primer día, en el avión y tal, igual, y el móvil para que, cuando llegamos, estés en el hotel, que tengas wifi y tal. Pues te pongo con papá, con mamá. Y... Bueno, eh, las veces que había con mi hijo, papi, no puedo hablar de porque era una, era, ni nos echaba de menos ni nada, es decir, era, vamos, microminuto. Ah, pasa el viaje, 10 días, 12 días, fue un viaje largo, para pasó su primer viaje, ¿no? Y cuando vuelve, cuando vuelve, notamos siempre que hablábamos lo mínimo, cuando vuelve, ellos estaban. No, Vamos sacándole, ¿no? Y, y a posteriori nos damos cuenta que estaban deseando ir a lo del tener wifi para manejar aquel aparato que tenían en sus manos que no había tenido sí, antes, ¿no? Y todos es, estaban... Claro, bien, porque claro, muchos claro. tuvieron esa, esa, esa disposición, ¿no? Bueno, como resultado de eso, bueno, vino sucio. Vamos, yo creo que hacía dos días, que no se mañana. La ropa... Le, le, le dije por el teléfono, oye que tiene unas chocolatinas que me en medio de ropa. No, no fue capaz de encontrar las chocolatinas en el bolso. No tuvo no quiso perder ni un minuto en registrar bien la maleta y buscar las chocolatinas y, y, y eso tanto le gusta. ¿no? No, no fue capaz de perder un minuto de sacrificar un minuto de estar frente al dispositivo aquel que le habían puesto en las manos por no encontrar eso. Y ya por último, se llevó Dos frutas, dos paraguayos en una bolsa, en la mochila, y vino con la mochila para acá, con los paraguayos, totalmente podrido después de 12 días en, el, en la bolsa, y no fue capaz de sacarlo. Me, lo, Me no. pareció, vamos, bueno, ya el móvil tuvo esos 12 días y después ya no volvió a tener hasta. Me lo, lo estás poniendo a lobo porque tiene que ver un poco con algunas de, de las preguntas que queríamos sacar, ¿no? De, de, ¿Hasta qué punto.? Consideramos que están preparados para autogestionarse. Porque, evidentemente, es este elemento que está sacando es uno de tantos indicadores que nos dan a entender que el uso se puede volver problemático. No le vamos a poner la, la etiqueta de adictivo, porque es un tema muy complejo. Pero cuando yo tengo el indicador de que retrasa los momentos de ir al baño, o que no se baña, ¿no? que no come, y esto es muy significativo con bueno, la otra parte que queríamos comentar, que es lo del tema de videojuegos, ¿no? que no se ha despegado, que teniendo los amigos justo enfrente, interaccionan a través del móvil cuando no es necesario. Eh, que reflexionemos un poco hasta qué punto un chaval está preparado para autogestionarse y saber autorregularse en el uso, saber cuáles son los momentos, los tiempos, las circunstancias, en qué circunstancias no toca tener el móvil al lado, porque también hay un tema cultural que tenemos que intentar revertir y es que hay circunstancias que son totalmente inadecuadas como para tener el teléfono justo al lado y que deberían constituir hasta una falta de respeto como quien se tira un pedo y, y deberíamos integrarlo culturalmente de esa manera y, y bueno, después de esta fase de explosión tecnológica deberíamos empezar a repensar un poquito para qué sí, para qué no, en qué momento yo, yo, yo sí, sí es verdad que mmm desde hace muchísimo un tiempo mucho antes que toda esta era de super digital, ten, tenía un compañero, un amigo, que, que claro, tenía el móvil de empresa y, y, y lo llamaban mucho, constantemente. Y, y, y si estaba hablando conmigo, ¿no? tenemos una conversación de un problema técnico, y le sonaba el móvil y yo no, no, cógelo. Y yo digo, no, no, ¿cómo lo voy a coger? Y estoy hablando contigo. Esto es como si estuviésemos hablando y alguien se me dice en la conversación. digo, no, no, el móvil, pues ya ya llamaré. Bueno, pero ahora estoy hablando contigo y, y eso me chocó. caramba, nos cuesta muchísimo, nos cuesta, nos cuesta muchísimo no contestar una llamada o una cosita, si estamos hablando, pues me, yo entiendo que lo mire y que, bueno, si es algo importante lo cojas y si no, pues. Y, y, y lo vemos con una absoluta normalidad, que yo deje a la otra persona cuando tengo una conversación pendiente porque eh, priorizo lo que me está entrando por el momento. Esa fue en relación con eso fue una de las reflexiones que hicimos en casa eh, que fue eh, con el uso del móvil en la mesa entonces eh, los otros eran más, más pequeños no tienen móvil y, y ella no lo tenía todavía pero digo de alguna manera tenemos nosotros que ir dando ejemplo entonces pusimos como una especie de lema, ¿no? si, si a la mesa te vas a sentar, ni juguetes ni el móvil debes ¿no? llevar. Claro, era, mis hijos nos traían un juguete, íbamos a cenar y estaba por allí una muñeca, un coche, o, que no, que no quiero juguetes ahora en la mesa. Entonces nos pusimos para ellos era los juguetes, pero integramos también los móviles y, y hasta hoy sigue siendo una... Una norma en casa, no está escrita, pero todos lo sabemos, entonces cuando alguien usa el estamos comiendo y suena el móvil y vas a verlo, los, mismos, los niños mismos dicen, papá o mamá, eh, como dicen, oye, eh, estamos en la mesa, estamos comiendo. Una manera sí. de, de integrarlo poco a poco, eh, o, el, o el atender a Sonia y decir, espera, espera, espera y estás tú mandando bueno, whatsapp, sí, te sí, no sí. se quede, tu hijo te está sí, reclamando sí. atención a veces, a veces, a veces. y no lo haces ¿no? Lo veces, hacen, ¿no? y hasta qué puntos están ellos mmm, eh, capacitados para gestionar esa información yo creo que el boom informático, el boom tecnológico mmm, ha sido tan grande y va tan rápido que no da tiempo a, a en las edades que ellos tienen, en la madurez que ellos tienen a procesar todo este tipo de cosas, lo que es no ven los riesgos, no, no son capaces de discernir que puede ser perjudicial para su salud. Ellos solo ven la inmediatez y, y lo, lo que me aporta de inmediato y que me resulta curioso y que me resulta Gratificante, chino, gratificante ¿sí? Sí, lo que es el, el peligro a largo plazo no lo ven, pero no, ellos no lo vemos mucho. Sí, no pero bien. realmente ellos menos, ellos no tienen percepción de riesgo. Yo sí y creo claro, que, que, que hemos sido atropellados. Es difícil ¿no? ¿cómo, cómo, eso. No, esto, es difícil ¿no? conjugarlo todo ¿sí? para dejárselo, sí, pero con cuidado, permitirle, pero no todo, adaptarle. Hay una cosa que, que es muy interesante de lo que acabas de decir: de cuidar determinados momentos. Sí, sí, sí. Igual que hablábamos antes de cuidar que, eh, con adolescentes, sobre todo, garanticemos un espacio de desconexión completa. Un espacio de tiempo diario, eh, cuidar algunas circunstancias. Una de ellas es la comida y otra de ellas que, que repercute ind indirectamente en la salud más de lo que nos imaginamos o de que lo que la sociedad está realmente concienciada es la nocturnidad. La noche. Eso de tener el móvil o estar jugando a videojuegos eh, durante la noche, como a través de la alteración del sueño y distintas formas de, de, de trastornos que se están generando a edades juveniles, algo impensable en ninguna otra generación de toda la historia, de joven, que puedas padecer pues, un sueño alterado, desregulado, como indirectamente eso, pues bueno, pues bien aparejado a... Eh, falta de, de sueño cuando llego al centro escolar, eh, se altera mi rendimiento académico, sabemos que cuando no dormimos bien, pues estamos más irascibles, Como y eso es el periodo de la adolescencia en el que las vacunas están de aquella manera, pues... ¿eh? añadimos ingredientes ahí. Sí, sí, sí. Y, y, y, eso, y, y ahí tengo que ser autocrítico, porque el, el morning nos permite... Eh, te vas a la cama, ya, me, me gusta escuchar la radio, y claro, y, me, y escucha música, ¿no? ¿no? Ya, ya estamos todos, ya cada uno entrenado, estamos tranquilos, nosotros en las comidas no somos públicos, ¿no? no ni, ni mi hijo comía viendo la tele, era algo que sí es verdad que hemos tenido bastante, hemos cuidado bastante, ¿no? pero vamos, bueno, no somos unos santos y, y abusamos en alguna medida de, de, de, de, de la tecnología. ¿no? Y si es verdad que el tema del móvil es la facilidad, ¿no? De facilidad de crear, decir, oigo el, el, el post, ¿no? El, la grabación el programa, y, pues, puedo oírlo cuando quiera y, y, y a veces, indirectamente, uso el móvil para tener acceso a un programa de redes que en directo no lo hubiese oído y, y cuando me digo, la una de la mañana, ¿No? ¿No? me alterar el sueño, me no, Claro. No, igual, porque igual directa, ahí. no estoy usando mi redes. No, no, lo estoy viendo, lo estoy usando o para escuchar música, pero para escuchar un programa de radio, me o para para escuchar el siguiente programa porque estaba oyendo uno en directo y el otro, el cuando me di cuenta. Pero es lo que hablábamos, que ya el móvil no es una cosa solo para comunicarse, el comunicarse ha pasado a un segundo plano y ya lo usamos claro, para todo, es sí, como sí, un sí. No. y entonces. Es un dispositivo que te concede Ajá. un montón lo de... Lo que de... pasa es que también es un poco... A mí me razona mucho lo que estás diciendo porque muchos talleres que tenemos con chavales, para adolescentes, nos hablan de no, es que es mi despertador. No, porque hay despertadores de lo de toda la vida. <risa> es que, aparte de tu despertador, es aquello que si te suena por la noche vas a atender aunque te estés quedando dormido. Que si tienes una conversación interesante la vas a mantener hasta la hora que sea necesaria. Que utiliza tu linterna para ir al baño en lugar de encender la luz. Es aquello que vas a consultar nada más, levantarte de la cama. Porque lo tiene de este despertador, pero es una gran atracción para que sobre la marcha mires cuál es, cuál es el estado de tus redes sociales. Por poner un ejemplo. Con lo cual, el que sea lo último de la noche y lo primero de la mañana para nada ayuda a autorregularte. Y si estamos hablando de preadolescentes en proceso madurativo, porque nosotros, la reflexión de hace tres cuartos de hora empezó porque nosotros vinimos de otra película completamente distinta, ¿no? De aquel teléfono anclado en la pared, ¿no? compartido con todas las familias, el, el televisor, de, un, el 1, 2, 3, pierde, el televisor de apretar claro, los entonces, Hemos tenido un proceso madurativo distinto y hemos visto el antes y el después ellos no, no han tenido capacidad de comparar Ni, niños que jugamos pero en la calle claro, pero justamente ¿cómo? igual eh, ahora que, que hemos pasado en estos últimos años de ese gran boom informático igual ahora es cuando determinados padres o determinadas generaciones estamos planteándonos el, espera un momento que es que mi hijo no sabe sí. que esa cosa que, que es así y tiene números alrededor y le da era un teléfono, ¿no? sí. o, entonces sí. ya, yo creo que ha llegado el momento de eso de encender la luz cuando vas al baño y no usar las cosas habituales que hacíamos nosotros y que ya era una tecnología porque el tener luz, no usar una marcha. vela eh, o cualquier cosa y que se vaya la luz ahora y esté varias horas sin luz, es una catástrofe, y cuando antiguamente era lo más normal que pasaba, te traes la vela y buscabas allí sí, sí. la vela y... Entonces, qué hora es para sí, saber yo un poco. Como... Cinco y, cuatro, y cuarto ahí. Sí que, cinco sí que, mmm, deberíamos retomar aquellas cosas, hacer un poquito de memoria sí. y mostrárselas a ellos sí. y que las vivan, que las que las experimenten, Entonces, no, que, que creo... vean cómo es y, y el juego sí, y sí, todo. Cuando. nada de cuando. Cuando mi hijo tuvo o oh, mi hija estaba en quinto. Uh -huh. Hizo una excursión mmm, que casualmente fue el padre, eh, iba en la el con ellos. Y cuando llegó, dice: Yo creo que tenemos que comprar el móvil a la niña. Digo, ¿eh? ¿Qué que pasó ahora? Que, ¿Por qué? Y era porque había ido sentado en la huevo hablando con las otras compañeras y demás, y todas tenían, y la única que no tenía era ella. Digo, pero vamos a ver. Eh, que hemos hablado de eh, los adolescentes los preadolescentes estos sí. te han convencido en, solo en un momento de ir y venir sí. y si es que todas lo tienen ella va a ser la única lo que hablábamos antes sí, sí, sí, al día siguiente oh, estaba mi hija tirada en el suelo en el jardín jugando con el perro y un palo y estaba disfrutando de lo lindo y le dije Tengo en un momento móvil, tú crees tú crees que a ella y le hace falta ¿no? estaba disfrutando, estaba um, eh, experimentando sensaciones, divirtiéndose y, y claro, era más pequeña, pero que realmente estamos evitando evitando o, o aparcando toda una serie de sensaciones, de experimentos, de, de vivencia. Y que desarrollen sus propios recursos. En función para... de un aparatito o de un juego, vamos. ¿no? Sí, es Están también, los juegos también. A veces muy buena a veces vemos el, el, el problema del móvil, lo vemos muy fácilmente con bueno, nuestros hijos, con tal Pero desde el de, de punto de vista de, de la autocrítica, ¿no? Porque me pasa, ¿no? Eh, de un tiempo a ahora este estoy reflexionando bastante sobre, al respecto. Eh, pues mi madre es mayor y pues, nos turnamos y pasamos las tardes con ella. ¿no? Y en que hacer mi madre es muy mala cobertura. No tengo datos, es imposible mandar un WhatsApp. Y, el, digo, la de veces que aún es, aún año, y aún estando ahí con ella y tal la de veces que voy al móvil y en algún momento intento el WhatsApp o intento buscar información de algo y tal y digo pero será posible no, bueno, y, y no. digo yo al final digo, algo algo algo de autocrítica tenemos que claro, estamos oh, no, no, ahí estaba... estamos en medio sí sí y, y me están haciendo la introducción la verdad que muy bien porque una de las cosas que quería plantearles para el, para el cierre, que veremos después si si no ha venido a la pareja siguiente, podemos estar un poquito más si ustedes quieren, ¿vale? Pero me gustaría que esto quedara porque viene bien con con la campaña que estamos haciendo. Una de las cosas que quería plantearles en el cierre es, yo les voy a dejar una hojita, que es el test del pantallómetro sobre el uso del móvil, ¿vale? Ustedes se autoevalúan, ¿vale? Eh, la consigna es, respuestas, que yo tenga que responder de manera cerrada, sí o no. Sí, es un punto, no es cero punto. Llamo el cómputo total de puntos y luego veo el, el resultado, ¿vale? vale. Eh, Sería el reto, este. Vale. En este en pequeño encuesta un ¿Sí? cuatro. <risa> no va mal no va mal no va mal. yo tengo que, que no a ver ¿Sí? tres sí tres sí y cinco no bueno un tres no va mal a ver a ver lo llevan, ¿ve? <risa> <risa> <risa> estaba leyendo <¿ve? risa> bueno, es es nuestra manera de, de sí. hacernos autoconscientes un poquito porque han salido algunas de las cositas sí. que ustedes han comentado, sí. ¿vale? Es un test referencial, y, y bueno, una de las preguntas a colación de esto sería, eh, ¿cuántas personas aprobarían el test? ¿Como padres, como madre? Yo, en mi entorno, en mi entorno de trabajo, que, que hemos tenido una una renovación generacional completa después de, fíjate, eran todos trabajadores, fundadores que, que estuvieron más de 30 años y ahora hay una, en estos últimos 10 años hay una re, renovación completa ¿no? y hay mucha gente joven. Eh, yo no creo que lo pasen el 60 o 70%, sinceramente, porque el problema de los Ellos estamos desayunando y son todos con el móvil, por ejemplo. Todos. Y muy están en, la, en el primer café de la mañana y están todos con el móvil. Entran, muchos entran con el móvil. Digo, ¿con quién está vamos A, a las seis y media, a las siete menos cuarto de la mañana. No. es que luego, vamos, no se me ocurre mandar un WhatsApp a nadie a la vez. Ahora, vamos. ¿no? En mayor o menor medida, la mayor parte de la población, sobre todo la población adulta. De alguna manera somos capaces de volver a auto regularnos, de sí. reeducarnos de alguna forma. Ustedes han puesto muchos ejemplos ¿no? de, oye, yo he cambiado mi rutina de alguna manera y, y no pasa nada. De hecho, cuando lo uso, me resulta más satisfactorio. Sí. En la medida en que he dejado usar, bueno, en otro momentos, pues lo he hecho. El, el reto del pantallómetro vendría acompañado después de una propuesta de cambio de conductual de una semana. Y en la medida en que no me lo aplico yo solo. Sino que la aplico dentro del núcleo familiar, pues probablemente nos ayude como, como madres, como padres, a, a regularnos un poco mejor en el, en el uso del, del móvil. Algo que les haya llamado la atención. Sí, sí. En, en casa hay una cosa curiosa porque mi mujer no tiene redes sociales y cuando estaba en algún momento, mira en el, en el Facebook mío, ¿no? Digo, vamos, se eh, eh, tengo la suerte de que ella no es, nada, no es nada, pero para nada tecnológica. La tecnología la usa por necesidad, pero vamos, y poco más, poco más. Tiene esa granitud, y que menos, sí, es más, de, de la tele, ¿no? de la tele interactiva esta quizás, que también en cierto modo también es una tecnología, ¿no? porque sí, sabes, ¿no? Sí. Pero vamos, tengo la suerte de que ella no es mucho, quizás yo sí soy, si, si soy más, más dependiente, Soy más, es algo más recurrente, digamos, ¿no? en esos espacios que tengo por ahí muertos. ¿no? Es muy curioso sí. como mmm, lo que dice este, este tipo de cosas, que no es estar todo el día con el móvil a lo mejor, pero sí que se nos convierte en, en aditivo de acostarnos con el móvil porque lo uso de, de despertador. ¿No? Yo no lo uso desde eh, pero sí para, ver, para, para ver. Claro, eh, o, o, eso, o para escuchar sí. la radio, la, al final lo tienes a todo? como tu talismán. <risa> y lo de, por ejemplo, eh, que sufres, sabes que se va a acabar la batería. Eh, vas con el cargador, si, va, si te mueves mucho de demás, sí, sí, sí, vas con bien. el cargador. Antes llevaba al... el móvil y ahora llevas el móvil y el cargador del móvil. Sí. Y, y lo que comentabas antes que ahora podemos cargarlo en cualquier sitio. Sí, y a mí me parece muy curioso como lo que dices que los adultos todavía somos capaces de... Para darnos reflexionar un poquito, o que alguien nos haga reflexionar y tomar algunas medidas o algunas actitudes para autocorregirnos. Y, y a mí me parece también muy curioso cómo mmm, este boom tecnológico y demás ha afectado a todas las generaciones. Y me hace mucha gracia, eh, en, en positivo, cuando veo a, a personas bastante mayores ya que empiezan a manejar un móvil y a lo mejor saben usar cuatro cosas, pero las ves mandando un audio la y las ves grabando la y dices, qué curioso como ¿no? no? para otras cosas a lo mejor no somos tan capaces de adaptarnos y demás, a lo mejor somos... Más obtusos en determinado momento. Sí. Y como para esto la sociedad nos ha hecho meternos sí. a un sitio que la nieta dono, nos ha dicho: Mira, abuela, tú apretas aquí y no tienes que escribir. Oh, estupendo. Sin duda, sin duda, sin duda. Tienes tu parte positiva porque sí. me encantaría que esto durara media hora De ¿no? <risa> verdad. Pero es que están las otras dos personas sí, esperando. Claro, Ahora, también, no, muchísimas gracias. En un par de semanas eh, les llegará lo eh, que. Lo que agradecemos claro. con esto, pero vamos, hay material aquí muchísimo. Nos va a costar un montón seleccionar, la verdad. Eh, nada, muy agradecido.